Cuéntanos cómo llegas tú a la plaza del 15 de mayo, a la plaza de la Constitución. Pues mira, se dio la circunstancia de que pues una vez más acudo a la manifestación del día 15, pues, pues eso, como una, una vez más, ¿no? Hay una convocatoria y como siempre estamos abiertos a la participación de todo tipo de actividades sociales, pues me vengo a, a participar, pero claro, en, en ningún momento... ...imaginaba lo que iba a surgir de allí... ...entonces transcurre el día 16... ...mi compañero se, se marcha a Barcelona... ...tenía que ir, tiene, él tiene a sus hijos allí y tal... ...y bueno, pues... ...no, perdón, no, no, no es a Barcelona... ...marcha a, a, al, ...al norte... ...y eh, hacer el camino de Santiago... ...que había una zona de, de la parte de, del norte... ...que no había hecho... ...y... Y el día 17 justamente me entero de que se ha producido la acampada. Me vengo para acá y justamente en este lugar donde estamos ahora mismo había un corrito de jóvenes, chicos chicas, que estaban haciendo una reunión sobre el tema precisamente de, de coordinación. Y estaban tratando el tema de, la, de cómo llevar todo lo que era la infraestructura. Y yo puse la mano sobre el hombro de un chaval, que luego resultó ser el compañero Carlos Pintos, que vive en Fuengirola y le digo, vengo para ayudaros en lo que haga falta. Me da igual donde vengo para, para estar aquí, y, ...y estar entregada a este movimiento que, que, que, que me parece que ha surgido... ...vamos, me ha venido como anillo al dedo... ...porque me sentía huérfana después de haber estado tantos años en la lucha... ...desde los años 60, haber estado muchísimos años en la lucha... ...y que bueno, había, había ido dejando el sindicalismo y el, lo político y demás... ...porque me había defraudado y me encontraba en ese momento... ...pues bueno, con un trabajo social de tipo eh, ecologista... Eh, y cosas así pues puntuales, de eh, asistir a las manifestaciones y demás, pero que yo pues, estaba mm, esperando y deseando que surgiera algo potente, algo que, que movilizara sobre todo a la juventud. A mí me, me, me impresionaba mucho que, que la juventud se, yo la notara tan, tan adormecida. Y aunque llegó tan inesperadamente, a mí me, me llenó de, de énfasis y dije, me vuelco... Me volcan esto hasta, vamos, hasta a tope. Hola, vamos a ver, yo que tengo 70 años y estoy viniendo todos los días aquí, hago un llamamiento a toda mi generación, a que se levante de los sillones y de los sofás. y se... que me dé para quedarme aquí por la noche y todo, quedarme en la acampada y cuidarme un poco de lo que era la, la infraestructura de donde estaban pues, los sacos de dormir, las tiendas, la, las tiendas, la, las mochilas y todo, y todo eso. Y bueno, pues vivía un poco así eh, apesadumbrada. ...pues aquel desorden al cual yo no estaba acostumbrada... Eh, ...toda esa, pero bueno, me fui habituando... ...porque decía, bueno, es una manera de, de acoger... ...pues esa otra forma que vosotros tenéis de... de organizaros, de, de vivir la vida... ...que poco a poco me fui dando cuenta que, que era... Eh, ...pues como más relajada de, de lo que había sido la mía... ...porque la mía había sido un poco eh, impuesta... ...pues eso que te enseñan... ...y que te han metido tan... Mmm, ...tan dentro... ...del orden de la limpieza de no sé qué... ...y que bueno pues que, que... yo a partir de ahí dije... ...pues esto hay que empezar a desaprender muchas cosas... ...y, y con estos jóvenes lo voy a... ...lo voy a, voy a aprender a desaprender... ...y me pareció importante... ...y bueno luego surge lo de la... ...lo de la marcha... ...y, sí. y, de, y a mi compañero también se es... ¿no? ...al quinto día de yo estar aquí... ...pues ya no pudiendo aguantar más... ...todas las emociones que estaba viviendo... ...todas la, las experiencias y toda esa riqueza... ...que, que estaba eh, disfrutando aquí... ...que todo eso que estaba eh, viviendo... ...con esa intensidad... ...pues me pareció tan importante para mí... ...que quise hacer partícipe a mi, a mi compañero... ...y en ese momento estaba en Orense... ...y le llamé y le dije a ver... Tú, revolucionario de pacotilla, ¿qué demonios hace eh, haciendo el camino de Santiago y aquí toda esta juventud en pie y, y tú por ahí? Y se, se puso tan contento que en ese mismo momento me dijo, ahora mismo me voy a la estación y cojo el billete de regreso a Madrid. Y cuando llegó a Madrid me llamó por teléfono y no me podía hablar. Estaba tan emocionado que me decía, mmm, Feli, no te puedes imaginar lo que, se, lo que está sucediendo en esta plaza. Estoy leyéndome las pancartas, los tureles, los, los mensajes que hay aquí. Y dice, y esto es algo maravilloso, está pasando algo algo precioso. Y, y ya te digo, tuvo que interrumpirse tres o cuatro veces. A mí me está costando ahora deciroslo, contároslo, aunque ya ha transcurrido año y medio, porque es que era de una, de una tenía tal tal emoción él en su cuerpo que no podía ni hablar, ni hablar conmigo para, para contarme qué era lo que estaba viviendo él en la, en la, en la puerta del sol, Nosotros de la puerta del sol. Entonces la marcha fue una experiencia, nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad. Gregorio y yo hemos dicho muchísimas veces que ha sido una experiencia que no olvidaremos jamás y ha sido una de las experiencias más bonitas de nuestra vida. Y, y antes os contaba micrófono cerrado que nosotros somos manchegos los dos. Gregorio es de, de Ciudad Real y yo de un pueblo de Toledo. Y al paso por Toledo, pues coincidió que el 19 de julio, ya sabéis que llegamos a Madrid el 23 de julio, pues el 19 hacía los 32 años que vivíamos en pareja y decidimos al un solo que íbamos a, a celebrarlo con los compañeros y compañeras que compartían la marcha con nosotros y que compartíamos nosotros con la marcha con ellos y decidimos pues vamos a comprar, puesto que estamos en, en La Mancha, vamos a comprar un buen queso manchego, un vino manchego y vamos a, a hacer una cena conjunta. ...y cuál no sería nuestra sorpresa... ...que habían bajado de, de Sol... ...habían bajado una pareja de, de jóvenes... ...un chico y una chica... ...que estaban grabando... Mmm, ...estaban haciendo los vídeos... ...de todas las vivencias del 15M en Sol... ...y bajaron al encuentro de la marcha... ...y se unieron a nosotros... ...en esos pueblos de Toledo... Y, ...y cuando le dijimos... ...lo que nos estaba pasando... ...y con la emoción que lo estábamos viviendo y tal... ...se vinieron por las calles del pueblo... ...donde estábamos, grabándonos... ...hacer la compra de la cena... ...pero mientras tanto sucedió algo tan hermoso... ...como que los compañeros de, y compañeras de la, de la marcha... ...mientras estuvimos ausentes... Eh, ...hacer la compra de, del queso, y el jamón y el vino... ...ellos confeccionaron una, una, una pancarta... ...en la que pusieron una frase tan hermosa como... ...el amor y la revolución caminan de la mano... ...y luego grabaron en, en aquella sábana... ...que además cosa curiosa... ...esa sábana había venido a través de un compañero de Valencia... Que, ...que marchaba... ...y que en un momento determinado se puso mal... ...y se tuvo que hospitalizar por un par de días... ...y al, a la vuelta del hospital... ...se trajo la sábana con la que había estado en la cama... ...porque dijo que le iba a venir muy bien para hacer una pancarta... ...en un momento determinado durante la marcha... Y justamente esa, esa sábana fue la que utilizaron para hacer la pancarta y regalárnosla a nosotros. Entonces, como llevábamos en la, en la marcha una, panta, una paellera gigante, pues en esa paellera, yo no sé cómo se las compusieron, pero con trocitos de, de pastelito, que no sé si lo compraron o los dieron, no, no lo sé, o, o la partieron o era una tarta, no sé, pero con 32 trocitos de, de pastel hicieron un gran corazón dentro de, de la paellera y la trajeron así en, en alto, en las manos, en tanto. bueno, además eh, se pusieron ellos a, a hacerse unas coplillas al son de sevillanas y se pusieron a cantar, fue, fue una cosa entrañable, ya os digo que fue algo que no olvidaremos jamás por muchos años que vivamos. ¿Y habéis decidido hacer ahora las marchas con el SAT? Eh... Vuestra vida supongo que ha cambiado a partir de, de encontraros con la gente del 15M. ¿cómo? Sí, nosotros no solamente hicimos la marcha del 15M, sino que después hemos estado asistiendo aquí a la plaza, a las asambleas. estamos Cuando nos invitan a los huertos urbanos vamos a asesorarles, porque yo he hecho agricultura biológica durante 36 años, en, en un pueblo de Ávila, cerca de Madrid y, y luego en el norte de Extremadura, en la parte norte de Cáceres. Y... Y una de las cosas que más me ilusionan es poder transmitir todas esas experiencias que, que he tenido de ese tema de la agricultura como de tantas otras cosas, dejarlas transmitir a, a estas generaciones que ahora estáis poniéndolos en pie y que a mí me, me parece que es lo más justo y necesario en este momento, pues enriquecer vuestra vida con, con las vivencias ...que hemos tenido nosotros a lo largo de todos estos años. ¿no? Y si tuvieras que definir de alguna manera... ...qué es para ti el 15M, ¿qué dirías que es? Pues yo a pesar de los muchos sanbenitos que le han colgado... ...y le siguen colgando y, y los muchos bulos que se han levantado... ...sobre ellos y tal... Eh, ...para mí ha significado mmm, algo, algo grande, algo hermoso... ...algo muy vivo... Mmm, eh, algo que yo creo que a poco que nos empeñemos no va a morir. Eh, nos parece que ha nacido con tanta frescura y tanta vida que por más que quieran matarlo, mmm, no lo van a poder destruir porque aunque haya sus claroscuros, que en todos los sitios los hay, en todos los movimientos, y eso hay que entenderlo, no hay absolutamente ningún... Y nosotros tenemos mucha experiencia porque hemos militado muchísimos años en partidos políticos y demás. En todos los sitios hay eh, sus, sus nubes y sus, y sus soles, pero creemos que este movimiento del 15M tiene más, más sol que, que nublados. Quizás por eso le doy yo tanta... Mm, eh, ...no sé, renombre a, al, al Sol que salió de, de allí... ...concretamente de Madrid, de Puerta del Sol... ...y procuro siempre llevarlo conmigo... ...de ahí este, que ya casi está borrado el 15M... ...pero que ahí lo llevo conmigo casi permanente".